Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Estoy copiando otro canal de YouTube que sigo, la, sobre todo la, la entrada, se llama Espiritualidad y Autoayuda. Creo que le cambiaron de nombre, ahora se llama Vive Sin Límites. Un excelente canal que les va a ayudar mucho si están interesados en el tema. Habla de la energía, de los chakras, etcétera, etcétera, etcétera. Pero me encanta cómo este tiene acento argentino, yo creo que es de Argentina, siempre saluda de la misma manera. Y bueno, este, como dice en el, video, en el título del video, ya por fin me llegó mi permiso de estudios. Aquí están. De hecho me llegaron dos hojas. Bueno, ya me habían autorizado desde el viernes antepasado, pero no me, no me había llegado esto, miren, mi permiso de estudios. Y este permiso de estudios dice que es válido hasta el 30 de noviembre del 2021, lo que dura el, el diplomado que estoy estudiando. Y estoy estudiando por una escuela designada por el gobierno y dice que no estoy autorizado para trabajar para cuidar niños, para dar clases en escuelas primarias y secundarias, en servicios de salud y servicios relacionados, debo abandonar Canadá en el 2021, solamente puedo trabajar eh, dentro y fuera del campo, más bien estoy autorizado para trabajar dentro y fuera del campus, me pueden emplear dentro del campus, o sea de dentro de la escuela, pero también este, dice que no estoy autorizado para trabajar en strip clubs, es decir, en lugares esos donde se desnuda la, las chavas. Bueno, en este caso, pues, yo no trabajaría ahí. Pero, por ejemplo, que hubiera aquí un bar de Chippendales, pues no, no pudiera trabajar ilegalmente. También no puedo trabajar en lugares de masajes o, es, o servicios sport. Esos de masajes, pero con final feliz. Y bueno, eso es el permiso de estudios, que nada más me autoriza trabajar 4 horas, no, 20 horas a la semana. que Yo creo que 4 horas a la semana, perdón, al día, este, pudiera yo trabajar. O se pueden distribuir las horas, podría trabajar los fines de semana, junto con algunos días entre semana, pero que no supera las 20 horas a la semana. Pero bueno, ese es el permiso de estudios. Pero también me llegó un permiso de trabajo porque mi programa es Co-op de cooperación. Miren, aquí está mi permiso de trabajo. Este permiso de trabajo solamente se va a activar hasta que yo haya cumplido el 50% de, de mi educación. Y cuando yo deba de completar mi, mis prácticas en el campo laboral, pero obviamente en algo que yo estoy estudiando. En este caso, como yo estoy estudiando desarrollo web, me, me mandarían empresas a, a hacer mis, mi, mi servicio. Pero a pesar de que tenga el permiso en mano, tengo que ir a entrevistas de trabajo, me, me van a emplear. Tengo que hacer un resumen, un cover letter, tengo que ir a las entrevistas. Ahí en la escuela te preparan para, para ir a, la, a las escuelas y también tienen acuerdos para ciertas empresas de desarrollo web entonces este al término del primer año te mandan y ya puedes trabajar tiempo completo que ya se activaría este permiso de trabajo que tienes que completar 960 horas mínimo para que completes ya tu educación y, y tengas tu, tu, tu diploma de la escuela pero como el permiso de trabajo finaliza hasta el 2021 yo supongo por lógica si terminaste antes este, puedes seguir trabajando ahí y para no abandonar el país eh, puedo yo solicitar otro permiso de trabajo para no tener que abandonar el país y seguir quedándome legalmente en Canadá y seguir obteniendo más experiencia laboral pero bueno este video es un poco corto porque nada más quería explicarles en qué consiste mi permiso de trabajo y bueno, por fin habemos permisos ¿no? como cuando, se dice, cuando dicen que hay un no papa, habemos papa pues ya hay habemos permisos de estudios y de trabajo